Hola, en este vídeo os voy a mostrar el resultado de la práctica de la bandera. Aquí tengo Unity abierto, he eh, pulsado ya el botón de mostrar o, o activar la animación y eh, pulsando la tecla P voy a desactivar la pausa, con lo cual mi bandera va a empezar a ondear. Entonces, efectivamente, aquí tengo ya la bandera ondeando. Tiene por defecto un viento que está orientado hacia la derecha según se ve en la imagen con una intensidad moderada y eh, aquí podemos ver la, la bandera ondeando. Para que veáis mejor los muelles y la dirección del viento voy a activar los guismos porque eh, tengo por un lado esta línea amarilla de aquí abajo representa la dirección del viento y esto sería el mallado, todos los, eh, los muellecitos Rojos, las líneas rojas representan los muelles de tracción que representan la capacidad de la bandera para estirarse o encogerse, y los muelles que son azules son los que representan la capacidad para doblarse. Por ejemplo, con las teclas de las flechas del teclado, de arriba, abajo de la izquierda, puedo modificar las propiedades de la animación. En particular, por ejemplo, puedo modificar la dirección del viento. Con las flechas. Entonces voy a hacer que ondee, por ejemplo, cambiando de orientación un poquito. Entonces veis aquí cómo responde la bandera, ¿veis? Eh, al haberse desplazado un poquito el viento, manteniendo eso sí la intensidad, pues ondea eh, un poquito, cambia la orientación, pero tiene una cierta, una cierta resistencia al cambio y como es elástico, eh, el cambio de dirección no es instantáneo, sino que va y viene, ¿veis? Parece como que se pasa de largo y luego vuelve así hasta que poco a poco las constantes de amortiguamiento hacen que la orientación de la, de la bandera se estabilice. También he incorporado un shader de doble cara para que también se dibuje la bandera por detrás. Entonces efectivamente aquí vemos cómo se ve en la parte trasera de, de la bandera. ¿De acuerdo. Voy a modificar ahora la intensidad del viento. Eso lo hago con las flechas arriba y abajo. Si hago, por ejemplo, un viento más intenso, la bandera, veis que se estira más, ¿vale? Porque obviamente el viento es más fuerte. También puedo modificar el viento con esta nueva intensidad, ¿vale? Y por otro lado puedo hacerlo más flojo. Voy a hacerlo ahora un viento muy flojito. Este viento tan flojito casi no consigue estirar la bandera. ¿Vale? De tal manera que incluso puedo cancelar completamente el viento. En este caso, este es el único momento de la animación que no está terminado del todo porque, bueno, por un lado, veis que la bandera adquiere la típica forma que vemos cónica de las banderas cuando las vemos en la tele, cuando salen los políticos en la tele, por ejemplo. Eh, esta forma cónica, pero, pero no está del todo... Terminada la detección de colisiones con el mástil. En este caso ha quedado bastante bien, pero en otras ocasiones da la sensación de que la bandera atraviesa el mástil. ¿Vale? Voy a ver voy a quitar el guismo para que se vea mejor la forma cónica a que me refiero. ¿Veis? Y luego eh, tengo que trabajar todavía un poquito en la detección de colisiones, pero eso es avanzado y lo dejaré para más adelante. Voy a volver a activar el viento muy suave para que veáis cómo poco a poco se va estirando, no consigue, eh, con este viento tan suavito que he puesto, no consigue estirarse del todo. Voy a ver, a cambiar un momentito la dirección otra vez, para ver cómo se va replegando la bandera y voy a ir aumentando poco a poco la intensidad. Y ya veis cómo se va levantando, un poquito más, un poquito más, ¿veis? Y ya con un viento considerable ya la bandera está ondeando. Voy a quitar los guismos para que veáis ahora la animación eh, perfectamente sin, sin esto, estos guismos que se complican un poquito la visión. Voy a volver a establecer la orientación para acá, incluso para que veáis voy a colocar la bandera hacia atrás, ¿vale? según el campo de visión. ¿Cómo he establecido la oscilación? Por un lado yo defino un viento con una dirección ...digamos nominal y una eh, intensidad. Este viento hace ondear la bandera... ...porque he incorporado una componente aleatoria... ...para cada nodo, para cada trocito de bandera... ...y esta componente aleatoria del viento... ...la he calculado de manera perpendicular... ...a la dirección del viento. De tal manera que la tela de la bandera... ...tiende a orientarse según esta dirección nominal... Y esta oscilación que veis que parece que la bandera está viva, que se mueve, es porque la componente aleatoria del viento, que es además diferente para cada trocito de bandera, para cada nodo, eleva o, en, o, o hunde, digamos, la posición de cada trocito de bandera respecto a los vecinos. Y esto da la sensación de que la bandera está ondeando. ¿Veis? Eso es una manera de hacerlo. Cada uno que elija... El, el método que, que quiera. Bien, pues voy a apagar ahora mi viento, a ver qué tal se repliega mi bandera. Y, bueno, aquí lo veis, ha atravesado el mástil, eso es lo que tengo que trabajar. Bien, ahora voy a modificar los puntos fijos de mi bandera. Eh, los tengo aquí definidos con estos cubos que representan los puntos de mi bandera que están inmóviles. Voy a modificar, fijaos desde Unity, no desde código, voy a modificar la posición de uno de ellos. Por ejemplo, voy a cambiar la posición, voy a establecer este punto. ¿Qué va a ocurrir ahora? Pues que ahora los puntos inmóviles de la bandera van a ser la esquina superior izquierda igual que antes y este punto intermedio y este de abajo va a estar libre. Vamos a comprobar el aspecto que tiene en la animación. ¿Veis? Cuando yo voy aquí a activar la animación, el resultado es completamente diferente. Estoy marcando que este punto de aquí es fijo, mientras que el de abajo es completamente inmóvil. De hecho, podría hacer lo siguiente. Voy a quitar de en medio este Fixer y este de aquí voy a modificar su escala vertical, voy a poner 10 y voy a hacer ahora que abarque todo el ancho de, de la bandera para toda la parte de la bandera que está conectada al mástil va a estar fijo activo la, la, la animación y veis como ahora la, la bandera es diferente, ondea muy diferente porque todos los puntos que están conectados al mástil todos están fijos por lo tanto He conseguido también establecer que los puntos fijos de, de mi tela, de mi bandera, se puedan modificar fácilmente desde Unity y no desde el código. Lo cual da mucha facilidad para un artista que trabaje en un equipo de, de videojuegos, de animación, para hacer este trabajo sin tener que saber nada sobre el código. Bien, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado.